Son las 11 de la mañana, con dos minutos. Y, y se nos fue. El, el Liceo, algo sucedió, pero bueno, aquí nos quedamos entrando a. A este al al, al Facebook Live está con nosotros. Eh, tenemos el gusto de tener con nosotros Arnoldo Cuellar. Como muchos de ustedes saben, pues Arnaldo es un conocidísimo periodista. Eh, pues sobre todo ha, ha ido afilando muchísimo toda la parte del periodismo de investigación. Periodismo de investigación es vital para la democracia de cualquier sociedad. Y bueno, ya está aquí llegando de nuevo Memo. Este, está apagado tu micrófono, Guillermo. Está apagado tu micrófono. Memo. Lenguaje de señas. No. no se oye, Guillermo. Guillermo, está apagado tu micrófono. El día de hoy vamos a escuchar a Arnoldo Cuellar hablarnos de la banalización de la política y la clientelización de, la, de los ciudadanos. Así que le doy la bienvenida, a Arnoldo, a este espacio de público de del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, y esperamos que nos, nos eh, conduzca por esos eh, senderos. Muchas gracias, eh, Arnoldo, por tu participación. Difícil tarea, Memo. Buenos días a Carlos, a Lolita, pero trataremos entre todos de, de ir reconstruyendo aquí qué ha pasado, ¿no? ¿No se oye? Sí. Sí, estamos bien. Sí, correcto. Bueno, antes que nada, buenos días y como siempre un gusto participar con ustedes en este espacio que se ha vuelto además una guía para la opinión pública de la capital del Estado y no solo de la capital del Estado, ¿no? Pues me pones un tema que, que no es nuevo, quizás cada día se ha estado volviendo más extremo y, y, y nos sorprende, los políticos nunca acabarán de sorprendernos con su metidos en el lío de cómo los escucha la gente y cómo... Y cómo van por los votos y cómo eh, adquieren popularidad para disfrazar otro tipo de cosas, pues cada día eh, inventan nuevas cosas o aprovechan cosas que, que, que surgen en otros ámbitos, ¿no? Eh, yo creo que incluso México llega un poco tarde a este tema de la, de la política como espectáculo, porque creo que antes otras sociedades lo, lo, lo, lo hicieron, lo probaron y pues imitamos todo, ¿no? Digo que un magnate de los medios de comunicación como Berlusconi con todos los problemas que eh, su comportamiento, los, incluso asuntos en los que estuvimos inmiscuidos de tipo legal, etcétera, haya llegado a presidente de un país como Italia, donde bueno, tampoco, tampoco es una novedad, han tenido cada presidente, pues ya nos habla de lo que estamos metidos, ¿no? Que, por ejemplo, el tema de un país como Inglaterra sea eh, que mientras los políticos van, vienen, se desprestigian, tratan de gobernar, sea la corona con toda esa parafernalia que tiene de, de, de gran show medieval turístico, la que sostiene la estabilidad ante la opinión pública, digo, incluso en medio de sus escándalos también propios de los que ha sabido salir, pues también. nos dejen claro eso, pero acá lo hacemos a la mexicana. Entonces, pues hay que aguantar vara con, con esta, esta, lo que alguien ha llamado la tiktokización de la política. Pero a mí me gustaría que nos fuéramos un poco más atrás. Eh, alguna, alguna idea tengo con respecto a que, bueno, aquí Carlos quizás se va a escandalizar conmigo, pero creo que Vicente Fox fue uno de los primeros políticos que apeló a romper el esquema de, de control que tenía la vieja clase política con sus formas y con su, esta doble, este doble discurso de cumplir con la ley y ser muy institucionales y no salirse de los guiones y, y de una ortodoxia mientras por debajo del agua hacían lo que se les daba la gana, eh, eh, una de las armas que encontró eh, quizás Manuel Clotier quizás Vicente Fox también, fue burlarse de la política, ¿no? Fue ser, ser, eh, de a la política, todavía en otro tono del que hoy vemos, pero que en su época fue muy criticado, a Vicente Fox se le veía también como un individuo exótico, que que no conocía de política, y que venía a romper muchas reglas eh, del juego, cuando, bueno, pues, cuando gobernó Guanajuato, perfectamente nos dimos cuenta de que el tipo sabía de qué se trataba el asunto, que tenía idea de cómo manejar la cosa pública, pero el discurso público que manejó para llegar a la presidencia de la República sí implicaba este asunto de trascender a las tradicionales audiencias de la política, que a los políticos del PRI no les importaba porque tenían el control del voto por otras vías, por el vía del dinero, por la vía del fraude electoral, por el vía del control del control de las instituciones que, que manejaban el proceso electoral, y del corporativismo, ¿no? Entonces poco les importaba ser populares, un, un sujeto tan gris y tan eh, poco conocido como Luis Echeverría, al que venimos conociendo en la presidencia, podía ser presidente y a nadie le importaba. Bueno, quizás encuentre otro, otro antecedente de la teatralización de la política en López Portillo, ahorita que los pienso bien, ¿no? El, el tipo deportista, macho, eh, charro, que, que, que, que además se creía pues un superdotado eh, una especie de Putin avant la letra ¿no? que, un macho de la política también vimos ahí cosas bueno, sin duda buena parte del auditorio no lo tiene presente, hay, hay libros sobre este tema y recopilaciones y quienes estábamos en ese momento a lo mejor no lo percibíamos ante el capricho que podía hacer el presidencialismo mexicano como con esta dimensión que hoy, que hoy podemos ver, ¿no? De, de, de, de manejar ese discurso para conquistar a la gente, que es política del espectáculo y otra cuestión de administrar las, las instancias del Estado, ¿no? Eh, y bueno, se han ido rompiendo moldes y hoy encontramos que, que pues hay quien a, le apuesta simplemente a que la gente lo conozca, sea como sea, ¿no? Y que han encontrado en este espacio de las redes sociales. Eh, la posibilidad de, de llegar incluso a públicos no interesados en la política pero, pero que les puedan parecer simpáticos digo aquí hay un esquema de enorme analfabetismo político de la población que, del que yo no culpo a la población yo, porque yo creo que no es posible enseñar democracia cuando no hay democracia o sea no es posible enseñar ciudadanía cuando no hay ciudadanía y México vivió 100 años metido en la falta de ciudadanía y en la falta de democracia, y, y, y eso es algo que solo se aprende con el ejemplo. Solo cuando yo sé que si participo y tomo decisiones, estas tendrán consecuencias sobre mi vida, y también puedo, seré responsable si estas consecuencias son negativas, puedo asumir una, una seriedad y una madurez con respecto a mi participación pública. Si lo que pasa ya no me importa, yo lo que quiero es que me vaya bien, eh, independientemente de cómo pasen las cosas, eh, entonces esa sociedad está muy... Está en etapas muy primarias, ¿no? Sigue siendo casi, casi monárquica, casi súbditos y, y, y, y gobernantes, ¿no? O soberanos. En, digo, no quiero echar un rollo también porque además ni lo traigo preparado y estoy aquí absolutamente improvisando, pero lo que sí quiero decirles es que lo que hoy pasa y que debemos llegar a eso viene siendo consecuencia de todo un proceso, ¿no? Que no, no surgió de la nada, ¿no? Lo, lo que hace Alejandro Navarro, lo que hace Samuel, ¿Samuel que se llama el de Nuevo León? Carlos Ayuda, ¿no? Samuel García, sí, ¿no? García, iba a decir González, ¿no? García, García, sí. Y su esposa y todo esto. Su esposa es lo importante. Y, y el tipo llegó a gobernador, ¿no? Eso. ¿no? Pero, si quieren, vamos orientando esto también, no sé si el público está participando, si ustedes también quieran participar y, y comentar o preguntar algunas cosas. ¿Y a dónde nos lleva esto? Bueno, oh, cierro nada más esta parte con este asunto. Esos políticos que estén en, en cargos públicos manejando eh, esquemas de manejo de presupuestales, instituciones públicas, toma de decisiones, o estén en la oposición tratando de llegar a, a, a esas responsabilidades, están descuidando lo fundamental, ¿no? Yo, yo he puesto varios tweets en estos días de cómo se gobierna a través de, de fotos en redes sociales. O sea, se, se, se ponen fotos de que se está en una reunión para de, de mandar el mensaje de que se está trabajando. Cuando esa reunión puede incluso ser escenografía, porque lo que tendríamos que ver como producto de esas reuniones serían decisiones públicas eh, consecuentes, posibles de ser evaluadas y con un impacto en la realidad que podamos también... Eh, cerciorarnos de que, de que ahí están ocurriendo cosas. No es nada menor que se tengan el monopolio del manejo del presupuesto público estos individuos que se toman esas fotos, ¿no? Pero si el tema no más es lanzar esto y además hacerlo cotidianamente mientras no pasan cosas en la realidad, sí tenemos un serio problema, ¿no? Y es algo que sí debemos aquilatar para exigirle a estos políticos un, que se sigan tomando todas las fotos del mundo, pero que empiecen a pasar cosas, ¿no? Yo no, no entiendo cómo el león o en Irapuato, con los temas de inseguridad que tenemos tan altos, nos quieran convencer de que si están trabajando con la foto de una reunión. Okay. Okay. Oye, oye, eh, Arnoldo, a ver, este, es que sí, lo que está sucediendo en Guanajuato, digo, porque qué bueno que haces esa, esta referencia eh, a los a los antecedentes que hay de esto, ¿no? Y a los iconoclastas que ha habido, que han roto de alguna manera las formas este, de comunicación política. Eh, yo pienso que todo eso es válido, sobre todo en las campañas políticas, ¿no? Me acuerdo de Fox, el, la primera vez que dijo Sedillín, bueno. Nunca habíamos oído una expresión así hacia un señor presidente de la república, ¿no? Pero, pero creo que puede ser mucho más valioso traer todo esto, todo este caudal de experiencias y, y el análisis a lo, que su, a lo que sucede en Guanajuato Estado y en el caso particular de nosotros, pues a lo que sucede aquí en el municipio de Guanajuato. Pero sí lo que estamos viendo es... A un montón de políticos, casi todos, eh, prendidos del Instagram y del Facebook, eh, sacándose fotos de todo, ¿no? Este, buenos días, hoy amanecí, aquí estoy arreglándome. Bo, este, ya estoy desayunando. Eh, me voy a subir en este momento a mi coche. Ya voy en el coche. Ya me bajé del coche. Ya estoy en la reunión con fulanita y menganito y peranganito. He aquí con todos mis compañeros en esta reunión, que fue muy este, muy interesante. Aquí con Juanito, con Pedrito con y, y se pasa un, una una foto de cada quien y, y así a lo largo del día hasta que prácticamente te dice, y esta es la, adiós, buenas noches, ya me voy a dormir, casi, casi en pijama, no para mostrarnos que ya llegó a su casa y que ya se va a dormir. O sea, toda la vida en videos, en películas, en, en, en este, fotografías, eh, fotografías con todo mundo, con grupos eh, en ciertos lugares, en fin. O sea, traemos una un, un histórico, fotográfico y videograbado de cada día de los señores eh, eh, eh, políticos, de la clase política guanajuatense. La pregunta es, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿Hasta dónde están tratando de comunicarse con nosotros y por qué? Eh, ¿Cuál es la finalidad de todo esto? ¿Cómo lo ves, Arnold? Bueno. Mira, el, el tema es la búsqueda de, de popularidad y de conocimiento. A ver, un artista, un cantante o una, una bailarina, no sé, sus eh, promotores o sus empresarios le, le obligan a tener esta vida por, para, por, por los fans, no, por este fenómeno que hay de tener, conocer lo más posible que, que la vida de los famosos, ricos y famosos, ¿no? pero en el momento de que la señora Madonna o la señora Dua Lipa o, la, o el señor no sé qué rapero se sube a un escenario tiene que cantar y tiene que bailar no basta todo lo que hizo con ese tipo de cosas y, y, y, y, y darle contenido al asunto para que su vida siga teniendo interés para él y si no sería la vida de un X cualquiera no el problema con nuestros políticos es que cantan mal y bailan mal no o sea sería insustancial que no tuvieran Sí. digo, los que los seguimos porque nos caen gordos o los tenemos que supervisar o la gente que los ama, etcétera, pues bueno, en realidad no deja de ser de todas formas muy poca, y en México menos, porque las redes sociales y el internet todavía, y no me digas Instagram o Twitter, que son aún más elitistas de pequeñas comunidades, ¿no? El tema es la exigencia de que, de que en su trabajo funcione si en su trabajo funcionaran, podían hacer lo que quisieran, ¿no? O sea, el Púas Olivares, que no tenía redes sociales, pero se emborrachaba y andaba con sus amigos, si era un escándalo, se subía a un ring y ganaba la pelea, ¿no? Entonces, eso manté... hasta que el día que no ganó. Aquí nuestros políticos no hacen eso, ese es el problema. Y creo que es donde deberíamos centrar el asunto. Sí. Yo cuando pongo un post, porque el gobernador... La, el, la alcaldesa de León el otro día puso un, un Twitter diciendo que estaba reunida con el jefe de policía de León, con el secretario de seguridad Mario Bravo Arrona, después de algún acontecimiento, de un, de un atentado contra un Oxxo, una farmacia de Guadalajara, alguna cosa. Y yo escribía en su mismo Twitter, decía, reunidos para trabajar por la seguridad de León. Pues, pues parece que las reuniones no bastan, ¿no? De afuera están pasando cosas. Pero la crítica no es a la foto, la, la crítica es a lo que nos quieren decir con la foto, que claro, ellos no buscan mostrarse lo que están trabajando, sino también mostrarse su imagen, porque quieren que los conozcan, que reconozcan su nombre, más ahora que se escogen candidatos por encuestas, que la vida democrática de los partidos está muy diluida y que, y que se apela a los que son conocidos. Y yo imagino que Alejandro Gutiérrez está trabajando mucho para darle elementos a Marco Cortés para sacar unas encuestas que le puedan decir al gobernador aquí, no, pues tu candidata está muy débil frente a la mía, ¿no? Pero si estamos distraídos con eso, como distraídos podemos estar con las mañaneras de López Obrador, no vamos a lo sustancial, a evaluar las acciones del Estado, los presupuestos del Estado, eh, los resultados o falta de resultados del Estado. ¿Mm? Yo, yo, yo estoy sospechando seriamente que los Leaks son este, una filtración... <ríe> Eh, del ejército a propósito para distraernos de un montón de cosas. Está saliendo una cantidad de, de, de información absolutamente insustancial y todo referido a cosas del, del pasado. del pasado, bueno, y que el coleacarnazo y quizás antes hoy me leí algo en el país de los militares <risa> implicados con los Zetas, etcétera. Pero estamos descuidando lo que está pasando en este momento en tiempo real, ¿no? Eh, en, en la toma de decisiones el tema del presupuesto, de que trae un déficit, etcétera, distraídos por aquellas cosas. Entonces, pues, también en la política local, también, por ejemplo, ¿qué, qué, qué, qué pasa con este asunto de la mentefactura? Que se le ocurrió a Dios y no en la campaña, que se tardó cuatro años en tratar de cuajar, pero que hoy de repente se vuelve un mantra gubernamental y todo el mundo, hasta el Congreso, está eh, pretextando la mentefactura para meterle 17 millones de pesos a las casas de campaña a los diputados para colocarles computadoras y sistemas ahí para no sé qué. Eh, tendríamos que ver ese tema central, pero lo que pasa es que como ciudadanos no tenemos herramientas. Es muy tardado ir por acceso a la información, a saber, yo ahorita estoy buscando la información en León del, de contratos y tengo que esperar a que termine octubre para conocer el trimestre que terminó en septiembre, ¿no? Y eso sí están completos. Y, y luego, acabamos de descubrir que en este mes subieron algunos contratos que se habían firmado en enero. Entonces, están Y, y no hay oposición adentro de los ayuntamientos o adentro del Congreso que podría tener más rápidamente acceso a información, eh, pelearla y estar discutiendo esos temas, ¿no? Entonces, Estamos descuidando enormemente el gasto de cientos de millones, billones de pesos en el caso del gobierno federal, que es lo que hace a un país lo que es, ¿no? O sea, el gasto público anual que va a incentivar cierto tipo de actividades, a inhibir otras, a fortalecer la acción del Estado para que la sociedad pueda prosperar, etcétera, eso de eso que sabemos muy poco, distraídos por este debate insustancial al que nos han metido, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos un poco dejar de lado el tema de la imagen pública para concentrarnos en esa otra parte. Yo creo que al final del día eh, es una moda que tampoco va a redituales a los políticos grandes cosas. Yo, no sé si Samantha Smith vaya a construir su candidatura en base a vestirse de Catrina y bailar en las calles. Por cierto, muy mal. Debería tomar unas clases de baile antes de hacer esos desfiguros. Pero yo creo que te, habría que pensar en otra cosa, si en Guanajuato va a haber una oposición o no, si el PAN va a, a entregarle ya eh, la batuta totalmente a esta familia en Guanajuato Capital, ¿por qué lo va a hacer? Bueno, una cosa que discute mucho Carlos Arce en sus artículos, eh, que son los mecanismos propios de la política, claro. porque en los mecanismos de la imagen, pues ellos traen el presupuesto, traen a los asesores, ¿no?, yo ya siento que hasta les hacemos el juego cuando publicamos un Twitter criticándolos. Porque lo que quieren ellos es ser, ser conocidos. Y entonces yo les doy mis seguidores y les regalo un tweet, Sí, claro. Eh, incluso si los critican o no, o, o piensan que yo estoy mal, etcétera, Ya supieron quién es la señora. ¿no? A la que hace 15 días nadie tenía idea. ¿no? Sí, claro. No, no, no, estoy de acuerdo contigo. Digo, esto... Esto funciona así y si nos vamos al ejemplo que tú ponías de los de los artistas, de los deportistas, en fin, pues es este asunto. Por ejemplo, con los artistas, los escándalos funcionan muy bien, ¿no? O ya se vio a fulanito que andaba con menganita y entonces empieza a ser todo una, una este, bola de nieve y pues quien no lo conocía y no sabía nada de fulanito, pues ya lo va a conocer. Entonces tienes razón, le estás regalando a tu, a tu propia, tu propio público eh, a, a, a quienes hacen esto. Eh, y, y por el otro lado, también el problema es que, eh, y así, así está descrito esta charla, pues es la banalización de la política, ¿no? La, no hay política, de hecho. Quitas a la política del centro de, de, de la discusión, que difícilmente estás este asunto, y te lo llevas a la imagen, ¿no? A, a las que si bailaron o no bailaron, si bailó bonito, si no bailó bonito, si la producción y que ya fueron con, con, con, con los cirujanos y se arreglaron, si quedaron bien o si no quedaron bien. Bueno, todo esto distrae de, de los asuntos importantes para las cívitas para la ciudad. Este, para la democracia, la discusión, por ejemplo, tan seria que debe de haber en asuntos como es eh, la seguridad pública, el buen gobierno, están funcionando, no están funcionando los servicios. Todo esto queda a un lado, precisamente, en derredor de este, de, de, de este tsunami de imágenes que nos mandan y nos mandan y nos mandan y nos mandan y, nos mandan y prácticamente congestionan las redes sociales con eso. Eh, están congestionadas las redes sociales, ¿no? porque yo todo el día estoy mandando y mandando y mandando imágenes y la gente que está trabajando, pues no tiene tiempo para estar mandando imágenes y las discusiones no se pueden dar por esos medios. Se dan un poco en estos medios en el que estamos a, ahora o en tus columnas, eh, las entrevistas, en fin, pero, pero evidentemente no tienen ni el jalón ni tienen eh, este, los impactos, los pequeños impactos, impactos como si fueran meteoritos que están cayendo sobre las redes sociales, de estar inundando con imágenes eh, a toda hora eh, estas mismas, estos mismos conductos de comunicación. ¿no? Entonces, no hay discusión seria de los problemas de la urbe, no hay discusión seria de los problemas de... Eh, del de, eh, Estado. Y, y bueno, pues lo que tenemos que ver es cómo frente a esto, este fenómeno, pues recuperamos por lo menos un poco esta discusión que es fundamental para, para la elección, para la próxima elección del 2024 y para poder elegir, bueno, obligar a los partidos a que nos propongan buenas, este, buenos, buenas propuestas. Este, para representarnos y para gobernarnos. Eh, Lolita, quería, quería hablar. Gracias, Carlos. Eh, Arnoldo, un gusto nuevamente tenerte aquí en nuestro programa, Este, eh, siempre, siempre bien atinado todos tus comentarios y las entrevistas que, que tú haces, en tu programa también, muchas felicidades, y bueno, a mis compañeros de observatorio, igual que al público que nos sigue en Facebook. Eh, totalmente de acuerdo con lo que están mencionando, totalmente de acuerdo en inundación de, de mensajes eh, que nos flashean todos los días, Samantha en, este, en, el, en el caso de Guanajuato Capital, Samantha Smith bailando este, arriba de la tumba de un gran eh, eh, personaje este, ya no quiero mencionar su, su nombre porque se va a regresar de la tumba y va a decir qué que pasó con esta señora este, disfrazada de de, de calavera, de la Catrina, disfraza de, de todo lo que puede, se disfraza la señora, porque evidentemente es lo que ella quiere, ya lo acaba de mencionar Arnoldo, o sea, tiene que vender imagen, pero ¿qué clase de imagen nos está vendiendo esta señora? ¿Está siguiendo los mismos pasos que ya no era necesario de su marido porque ya estaba Alejandro? ya estaba como, como presidente municipal y sin embargo se sigue disfrazando el señor, eh, e hizo TikToks con las perdidas, y, y ella le sigue el juego, o sea, siguen haciendo comparsa, yo entiendo son, son pareja, quieren seguir viviendo del erario público los dos, y, y ya, ella ya fue regidora y otra vez y el diputado y yo presidente y otra vez, pero que la gente sepa realmente, Arnoldo, yo creo que es bien importante que la gente sepa ¿Quién nos está gobernando? ¿Qué tipo de gente nos está gobernando? ¿Qué nos están dando a los ciudadanos de beneficio para todos? No nos están dando nada de beneficio el hacer sus TikToks, el disfrazarse de, de, de, de, de este Rancherito, el, la señora de Catrina, o sea, bailando en, en el cervantino, y el otro diciéndole que mueva las patas, porque así se oye en el video, mueve las patas, y luego, perdón, no, patrullas, o sea, ¿qué tipo de gobernantes tenemos? Ahorita, eh, Carlos estaba diciendo algo muy muy importante, saber quiénes nos van a gobernar, sí, o sea, lo, nos va a gobernar a este Samantha, para que siga bailando arriba de las tumbas, o sea, se está dando a conocer, no... Lo que hay que, el mensaje que hay que decirle a la gente es que debe, de, debemos de saber quiénes son nuestros, quién nos van a gobernar o quiénes son los postulantes para gobernarnos, pero con un perfil que sea el adecuado, que tengan la preparación. Yo, no, mira, yo nunca he dicho, porque siempre me dicen que critico mucho lo de la preparación, soy licenciada en educación preescolar, sí, este, yo no tengo ni, ni maestría, ni doctorado, ni nada. Pero trato, trato de, de, de enfocarme en lo que se, en el tema que se va a tratar. Yo siempre lo he dicho, no importa que no tengas los estudios profesionales, o sea, que hayas estudiado muchas carreras, muchos doctorados, felicidades a quien los hace, pero estudiar lo básico, ¿sí? Si yo ya estoy como regidora o estoy como presidente municipal, pues estudio la ley que me corresponde estudiar. Para saber y para tratar los temas. Los señores de regidores y síndicos, cuando Alejandro, fíjate, ahí sí no hacen ni TikToks, ni los quiere, a veces ni siquiera los quiere publicar las, las sesiones de ayuntamiento, ahí sí ya no las quiere publicar porque sabe que ahí se enfrenta con gente. Entonces, eh, es una incongruencia total de este señor, hace TikToks por acá y luego en la, las sesiones, no las quiere transmitir en eh, las sesiones. Bueno. Pero volviendo a los regidores y a él mismo y a los síndicos, cuando les mandan de lo que va a tratar la sesión, el orden del día, por si no, si no sabe, porque a veces no saben ni, ni qué ni están leyendo, se llama orden del día, que les mandan con antelación, ¿por qué no lo estudian? ¿Por qué no lo investigan? Y hacen propuestas, pero a veces hacen unas propuestas que dicen, qué bárbaros, o sea, sale, hay gente que ni siquiera la hemos oído hablar sí no, que no, la, no le conocemos la voz en las sesiones porque nunca hablan o sea, sí, qué padre que, que, que ahorita por el medio donde nos estamos comunicando como es este son, son muy buenos eh, yo te puedo decir, yo tengo un familiar ahorita lejos y yo con él me comunico con él, le mando videos también, yo también sé hacer videos este, le mando videos a, a, a mi marido para que vea a las nietas pero, pero publicarlo y publicarlo gente que tiene un puesto, que sabemos que nos está gobernando, que es la presidenta del DIF este, municipal, que es el presidente, y haciendo este tipo de, de, de tonterías es una falta de respeto para la ciudadanía, una, sí, para, para no somos, no somos, no somos su público, ellos están apareciendo como, como los payasitos yo siempre lo he dicho Alejandro Alejandro Navarro es el payasito del TikTok de Guanajuato, porque hace cada cosa y cada barbaridad que dices bueno entonces yo creo que sí si es bien importante que si quieren hacer algo que lo hagan con seriedad que hagan que hagan uno, que hagan sí TikToks que hagan videos sí pero buenos así como tú dices Arnoldo que gobiernen que nos den algo que digan a ver esto se hizo, aquí está, pero que sea verídico y no falso. Bueno, eso es, esa es parte de mi comentario, no sé tú qué pides acerca de los tiktoks que están haciendo nuestros gobernantes aquí en Guanajuato, porque al final de cuentas, atrás, atrás, junto, delante, yo siempre he dicho que a un lado de un gran hombre siempre habrá una mujer, y aunque no sea grande, como nuestro querido Alejandro. Bueno, mira, eh, Lolita yo creo que primero, primero que nada decirles que en Guanajuato tienen algo que muchos municipios no tienen tienen una regidora que le entiende muy bien a los temas que investiga y que es no es corrupta eh, que es Paloma Robles porque no garantizaría la oposición siendo de Morena nada más el que Alejandro que es un corruptor profesional no los pudiese coptar, ya lo ha mostrado en el pasado no a los PRIistas etcétera entonces ya con una que haya como decía la Biblia, ¿no? Con un justo que haya salvamos esta ciudad, ¿no? Habría que apoyarla más y, y bueno, entender también que, pues, es mucha chamba eh, para ella sola, pero hay municipios donde eso no se ve, ¿no? porque qué no son capaces los regidores que llegaron de la oposición o porque rápidamente entran en componentes y en entendimientos con el alcalde y con la fuerza mayoritaria? El otro tema es que eh, hoy pensamos que la política está muy degradada, pero realmente la política nunca ha sido muy noble y ese es un problema que hay que revisar, porque antes no lo revisábamos o sea, yo diría sí, sí había algo peor que los sectarios, Alejandro no. pero los sectarios no eran muy buenos también eran un grupo que se repartía el poder en Guanajuato, este, entre ellos se sentaban en una mesa y decían, decidían quién iba a ser candidato no gobernaron bien yo eh, Perdí la, la, la buena relación que tenía con Francisco Arroyo Vieira el día que escribí cuando se encontró su fortuna en, en Andorra, que era una generación política que había renunciado a la política por, por el enriquecimiento. Dijo que era un exceso, que, pues, que éramos cuatro, así que no debería decir eso, pero fue cierto. O sea, era, no eran políticos malos, eran políticos talentosos. Y de repente se les cerraron las puertas porque llegó el PAN, no supieron cómo, no tuvieron imaginación y se dedicaron a eternizarse en ciertos puestos a donde podían llegar ganando cuando perdían y hacer lana. Y para ellos, ¿no? O sea, nada más. Entonces eso implicaba seguir engañando a la ciudadanía. Pues ahí está Alejandro Navarro haciendo exactamente lo mismo, no más que es menos talentoso que Arroyo y recurre a las armas que tiene a su alcance. Pero seriamente deberíamos también tener una autocrítica porque nos vienen viendo la cara hace muchos años. Este no es el primero que nos la ve, ¿no? Y tenemos que reconocer eso para poder entender lo que está pasando. Y ahora aspira a dejarnos un segundo acto, o tercero en este caso, con Samantha, todavía más degradado, ¿no? Todavía eh, creo que si comparan los TikToks de Navarro con los de Samantha, creo que los de Alejandro son menos peores, porque tiene una cierta vena humorística el sujeto. La señora no. Es este, más pesadita, ¿no?, en, en términos de humor. Eh, bueno, pues, ¿se lo van a tragar los guanajuatenses? No sé. Depende mucho de ellos. ¿En qué están los otros medios de comunicación? Eh, ¿Observando ese tipo de cosas o nada más surfeando el AM, el correo, no sé, la radio, etcétera? ¿Están analizando de veras cómo se está degradando la vida pública de Guanajuato? ¿O nada más este, están...? pues ahí? Chacoteando y dejando que ganen terreno los que son más audaces y más aventados, y, y este, conformarse con sus buenos convenios de publicidad y ya no hacer la labor que se supone que debe hacer el medio de comunicación, aunque fuera no al 100%, no en la oposición, pero sí por lo menos no dejar de observar ciertos fenómenos que a la larga van a perjudicarlos también a ellos, ¿no? Eso, pues, en primerísimo lugar, porque lo que nos pasa hoy, no empezó hoy. Nada más. A ver, Carlos, tu micrófono. Oye, es muy importante esto que estás diciendo. Explícanos, sobre todo para que nuestra audiencia entienda, ¿cómo está esto de los medios? ¿Cómo es este juego de medios los...? intereses que hay, los periódicos. Porque es muy importante que los ciudadanos sepan cómo se maneja esto. Este, cuál es la, la correa de transmisión de, de, de, de los periódicos, por ejemplo, es, con, la, con, con, con, el, con los gobiernos. Eh, es algo que no se trata. Entonces sí es muy importante tomar conciencia de esto. Los medios de comunicación son, primero, que dan negocios. Eh, a veces vinculados a grupos empresariales que tienen otro tipo de intereses a veces nada más la parte editorial y, y además están en una profunda crisis porque bueno el internet ha venido a mover todo los periódicos impresos cada día batallan más para distribuirse venderse ten, tener un ingreso importante por lo que es el, el, el, la venta de papel nunca fue tan relevante pero era un porcentaje importante de su ingreso y entonces aumenta su dependencia de la publicidad, pero también la publicidad comercial eh, está retirándose, más bien se retiró ya completamente de los medios de comunicación impresos porque son muy caros y, y resulta más barato tener un buen community manager que dirija publicidad por las vías de internet, de las redes sociales, etcétera. O sea, con los, no sé, 50 u 80 mil pesos que vale una página del correo o una página de la M, armas la campaña de Facebook más maravillosa que quieras. Es más, con 5 mil pesos la haces y obtienes mejores resultados, ¿no? Además la mantienes un mes y en el periódico la página sale un día. Entonces, es, es, y además de, ellos ya no pueden cobrar menos porque sus costos son altos, etcétera. Al gobi el gobierno que en épocas del PRI, en las viejas épocas, pagaba el doble por la publicidad. Había tarifa política y tarifa eh, comercial. Hoy paga la mitad, porque como se ha convertido en un anunciante tan importante, los obliga a firmar convenios, les paga por adelantado y logra que le den. Por eso vemos los periódicos llenos de publicidad oficial. Sí. Significa un ingreso muy importante para los medios. Y tarde o temprano, dependiendo del talante del gobernante o de los jefes de prensa, la presión puede ser mayor o menor, puede ser más coercitiva o más sugerente o más sutil, pero tarde o temprano intervienen en la línea editorial. Y los moderan y los reprimen y los orientan. Y entonces ya vemos medios de comunicación que de a tiro publican solo boletines oficiales, ¿no? un caso es Milenio, lo he señalado muchas veces y ahí he tenido polémicas con su director pero la verdad es que Milenio que es un periódico que llegó a Guanajuato de la mano de Juan Manuel Oliva cuando el AM eh, traía un pleito casado con Oliva eh, Oliva hizo dos cosas o sea, trajo a Milenio a León y reabrieron el Sol de León y ambos pagados con campañas importantes de publicidad oficial como no han logrado tener otro tipo de ingresos su, su, su sostenimiento depende de la publicidad oficial y entonces bueno, son, son más oficialistas que TV4 o que lo que era el Nacional en su época ¿no? <ríe> el Nacional por lo menos era una institución propiedad del Estado, acá son periódicos propiedad de privados pero yo creo que lo principal es que hay mucha gente que no está leyendo ya un periódico impreso escuchando un noticiero de radio, etcétera sino informándose por otras vías, con todos los riesgos que esto conlleva por el TikTok, los chavos por, por el Facebook. Eh, entonces, esto que nosotros hacemos, yo, mis colegas, todo escribirse a sus editoriales, pues, están llegando muy poca gente, a los mismos de siempre, ¿no? A los que unos están a favor, otros están en contra, y muy difícilmente los movemos de un escenario a otro, salvo que les vaya mal a los que están en contra, y entonces se te vuelven a favor, porque ya los trataron mal de qué lado, etcétera. Pero son más intereses que reflexión, análisis o persuasión, ¿no? pero no nos Entonces, alcanza para la discusión pública, pues. No, no, no, no, no, no, y menos en el momento que vive el país, donde todos estamos atrincherados en una u otra posición, y los que no estamos atrincherados nos atrincheran de todas maneras, o nos sacan de las dos posiciones y, y estamos mal con todos, ¿no? Sí, es parte de la crisis esa de, de, de, de la democracia, comienza por la crisis también acá de, los, de la opinión pública, y voy a que recordar que la opinión pública conforma a la democracia, o sea, desde, eso está súper estudiado por Habermas, ¿no? O uh -huh. por citar a un filósofo germano, además, ¿no? Este, surge en el siglo XVIII, a fines, junto con la Revolución Francesa, todos los, los pequeños periodiquitos donde se debatía intensamente, ¿no? Y el siglo XIX mexicano con sus periódicos, es que López Obrador quiere que seamos ahora igual intensamente partidistas, ¿no? Que eran, que eran políticos y periodistas y, y, y generales, etcétera al mismo tiempo, pero que fueron conformando un debate público, que se daba en los periódicos y en las cámaras sí. y en el campo de batalla, ¿no? O se, daba, o se daba, Arnoldo, desde San Antonio, donde estaban todos los que habían corrido de México y no podían regresar, ¿no?, porque se los echaban. O el entonces, paso. Sí. Hay estudios, hay un periódico de, ese, de esas épocas revolucionarias en... San Antonio se han hecho estudios de pues, todos los que escribían ahí, eh, que eran a su vez de uno y de otro bando, pero pues ahí estaban porque con el actual no podían regresar. Eh, pero, pero por ejemplo, era lo equivalente a las benditas redes sociales de esa época, pero ahí había una discusión, se ponían, había... había editoriales muy importantes, se contestaban, había cartas, en fin, invectivas. Eh, pero, pero lo que vemos ahora con esta potencialidad, sobre todo del video, de la imagen, eh, pues es como una neblina que, que opaca todo lo demás. Entonces, no, no, no tenemos una discusión de asuntos eh, y lo vemos, pues, ¿qué más que en el Congreso? ¿Qué están discutiendo en nuestro Congreso estatal, no? Este, las cosas importantes, pues por mayoría eso no se trata, ¿no? Esto, eh, estos asuntos no nos gustan, somos católicos y ya no lo tratamos. Estos otros tampoco nos gustan eh, llamar al, al, al fiscal, ahorita, por ejemplo, a ver, que venga el, el general y que nos dé y nos rinda cuentas aquí, etc. Así está la oposición, ¿no? pero aquí no podemos ni siquiera llamar al fiscal para que haga lo mismo, ¿no? Eh, entonces, eh, todos estos se convierten en grandes distractores, pues te digo yo, siento que es una, un, una especie de neblina, una especie de catarata ocular que no nos deja ver realmente qué es lo que está pasando, si se está gobernando bien, mal, si se están cumpliendo con los mandatos, de ley, si está, a nivel municipal, si, si, si hay buenos, buenas prestaciones de servicio, etcétera, etcétera. Todo eso queda pulverizado, queda a un lado en las discusiones, a través sobre todo de la guerra de, de, de, de, del embate de las de las imágenes. Bueno, y, y esto multiplica la impunidad. El gran problema de este país es la impunidad en la seguridad, en la política, en todas partes, ¿no? Y, y genera una serie de, de fragmentación de la política. O sea, al gobernador ya no le importa que haya algunas corruptelas en las diversas dependencias, si logran pasar de noche, si el escándalo no trasciende y, y, y, y todo mundo tiene chance de hacer su, su luchita por ese lado, ¿no? y además los órganos de control no controlan y los órganos anticorrupción son de adorno, y los periódicos pueden publicar algún reportaje interesante que muere a los pocos días, porque además no hay consistencia en darle seguimiento y a la próxima historia, ¿no? Eh, eh, es, es muy complicado, yo no creo que eso pueda durar para siempre, yo creo que va a llegar una generación que nos va a barrer a todos por ineficientes y que va a situar las cosas en otro nivel, tarde o temprano, no sé si lo vayamos a ver o no, porque no... Ya una Sí. Nada, todo esto, Arnoldo, el costo, el costo de, de tanto de, de la gente que está, que nos está gobernando, como de las gentes que están en las dependencias, tú lo acabas de decir, que están a algunas nada más de adorno, más el costo de por pasar sus TikToks, porque les publiquen en, el, en los periódicos, que ya sabemos los oficialistas. Por ejemplo, ustedes saben son, que, este. perdón, Luta, a mí todo el mundo en Guanajuato me dice algo. Este, bueno, es un tema interesante de investigación, pero vamos a soltarlo aquí, ¿no? Que las grúas que recogen a los que el alcoholímetro detiene eh, son propiedad del alcalde y, y además te cobran una arrastrada en varios miles de pesos y son obligatorias. Es una empresa rara que creo que llegó Dolores Hidalgo, obviamente él no aparece como tal, es alguna cosa informal pero están eh, metidísimos en el tema de aplicar una ley, que, de la que siempre nos quejamos que no se aplicaba, que era eh, tener este, la, la revisión esta la ecológica de los autos, ¿no? Y bueno, pues a mí ya me tocó, ¿no? Un día me agarraron en Guanajuato y, y yo le dije, yo soy de León y no me y no sé qué, páquate las manos. Y, y creo que a todo el mundo, por mi coche no se lo llevaron, pero hay otros que turistas y todo, se la aplican, ¿no? Eh, y es algo a ojos vistas. No, no, no no hay nadie ahí. Y, y además no podemos alegar, porque, pues sí, no traíamos la verificación. Bueno, ahora que están inventando esto que Lorena Alfaro inventó, de que a, el alcalde se pato, que al toque de queda a las dos de la mañana, imagínate el negociazo para los policías. O sea, todos los que anden después de las dos de la mañana. Que o bote, o, o una mordida, o una multa, pues va a ser un... Cada vez que un alcalde inventa una cosa así, alguien hace negocio. El cubrebocas en León, andaban deteniendo gente en el 2020 porque no se el cubrebocas, o pidiéndoles mordidas, ¿no? Entonces, de repente, eh, se defiende aquí el tema de que nuestras policías no están tan mal, este debate que traen ahorita con Adán Augusto. Bueno, en Irapato corrieron a 100 policías que seguramente sabían desde antes que había problemas con esos policías, pero apurados por la situación como está, decidieron un corte masivo que, que a mí me parece muy infuncional, porque ni siquiera va, a lo mejor iban unos inocentes, que les tocó la mala suerte, a lo mejor unos ya tienen el negocio afuera y no les importa mucho que los corran, ¿no? Pero esas medidas espectaculares, en lugar del día a día, de la revisión día a día, Lorena Alfaro lleva tres jefes de policía, tres secretarios de seguridad, ¿no? ¿Qué seguimiento puede haber del comportamiento de la corporación. Entonces, el tema es que mientras dejamos de hacer unas cosas y lo tratamos nada más por, por imagen pública, por dar respuesta a un escándalo, etcétera, cercenar de golpe cosas, no se está gobernando bien, ni en uno ni en el otro caso. O sea, es doble el desgaste. ¿no? El, la negligencia o la lenidad para atender el problema permanente es, es, es un deterioro. Y el tratar de solucionarlo a hachazos es otro. Al final del día no están mejorando nada, ¿no? Quería mencionarles un tema que a, a mí me importa mucho y me importa mucho no dejar de mencionar, que es el asunto del Klinder en León. Porque, a, a ver, esto fue a ojos vistas de todo el mundo. ¿no? Logramos comprobar cómo el gobierno municipal de León, de Héctor López Santillana, le pide a la Secretaría de Educación Pública en un oficio que está publicado, que le... No, perdón, perdón, ese oficio está perdido, está oculto, nadie ha sabido nada de él. El oficio con el que le pide que le regresen el, el, el terreno donado hacia 12 o 15 años. Tenemos el oficio de la SEC, Secretaría de Educación de Guanajuato, en la época de Yolosóchil, diciéndole al municipio que sí, que le, que le regrese el terreno, que no pasa nada, le regresa mil metros de dos mil y le pide a cambio que le escriture los mil restantes. Y Luego tenemos el dato de cómo el tesorero junta diez terrenos baldíos en León, incluye ese, y dice que son zonas que se están deteriorando, que son basureros son nidos de vagos, y que más vale venderlos para tener dinero para la pandemia. Y se van a una subasta pública, engañan a los regidores, a Leti Villegas, a Chava Sánchez, que pues son regidores desinformados, como decía Lolita, ¿no? que no, no, no revisan, les dan los 10 terrenos, les toman unas fotos. El terreno del Kinder no se podía vender porque está encajonado entre el Kinder que quedó y el terreno del beneficiario ahora de, de, de, de la venta, que es Gabriel Padilla. ¿no? O sea, no tenía acceso a la calle. ¿Cómo vendes un terreno sin acceso a la calle? No? se hace la subasta pública, de los 10 terrenos a subasta nomás se venden dos, uno de ellos es este, y lo compra un arquitecto, que casualmente es el arquitecto que dirige una de las empresas de Gabriel Padilla. Y luego se lo vende a Gabriel Padilla para hacer la alberca. Bueno, todo eso se documentó en el reportaje que se hizo. Gabriel Padilla ofreció que devolviera el terreno, nomás que le devolvieran la lana que pagó por él. No sabemos si la lana que pagó por él son los dos millones que el arquitecto le pagó al municipio, o si el arquitecto hizo negocio y le cobró alguna pizcacha más. No sabemos. O, o eran los dos millones desde el principio de Gabriel y nada más fue un asunto de firma. Pero el otro día platicaba con un alto funcionario del municipio de León y le dije, ¿qué van a hacer con eso? Y me dice, No podemos recuperarlo. No tenemos instrumentos legales para recuperarlo. Porque, mira, pues ya el Tribunal de Justicia Administrativa en su sala anticorrupción dijo que no hay falta que perseguir. Evidentemente, eso lo dijo porque la investigación que hizo la Contraloría venía muy mal, y utilizando esta falacia, como el ayuntamiento aprobó la venta, la venta en la que los engañaron, que ahí ya hay una falla, no sé, los abogados que opinen aquí, pero hay una falla fundamental si engañas a un órgano, le das una información incompleta y tomas una decisión. Bueno, el Tribunal de Justicia, Arturo Lara, el magistrado, que sé que recibió miles de llamadas o decenas de llamadas desde el gobierno del Estado para sensibilizarlo. Eh, dijo: Bueno, como el ayuntamiento validó, pues este, la venta está correcta. Entonces, no podemos recuperarlo. Pero además, no podemos recuperarlo porque Gabriel Padilla dice: Yo no se lo compré al ayuntamiento, ¿no? ahí me lo vendió un tercero. Entonces, ¿cómo decir? Digo: Bueno, y la suspensión de la obra, porque la obra está suspendida. No, bueno, pues esa va a seguir suspendida. Y tú estás en el peor de los mundos posibles. O sea, ¿qué clase de decisión de política pública es esa? O sea, ni el tipo puede hacer la alberca, ni el kinder puede recuperar su terreno. Bueno, así estamos en este país en muchas cosas. O sea Este pequeño asunto nos muestra, o sea, se, se, se toman todo el tiempo y la sofisticación y, y, y la investigación legal para ver cómo van a soportar una decisión fraudulenta. Pero si los agarras en la maniobra, no hay manera de que puedan revertirla porque hay mil pretextos para no hacerlo. ¿no? Y luego, el responsable de todo esto, el responsable, digamos, material, no intelectual, que era el tesorero de León, un guanajuatense de nombre Enrique Sosa, Diego Sinoel lo nombra primero director de desarrollo económico y luego subsecretario de desarrollo económico. O sea, mandando la clarísima señal de que con él no se metan. ¿no? <risa> Y el síndico de León, que es un empresario que se metió a la política en mala hora otra vez, porque es la segunda vez que lo hace, que es Arturo Sánchez Castellanos, y que ha dicho: Esto ya no va a permitir que pase esto, y, y con una actitud eh, de combate a la corrupción muy, muy clara, ¿no? O recibe ese mensaje y dice: Uff, o sea, me estoy peleando ya no con Sosa, sino con el gobernador, ¿no? Y, y toda esta maquinación no es nota para los periódicos de León. Y cuando sona Fresca voy a publicar una nota porque le hemos venido dando seguimiento al tema y seguimos platicando con los vecinos y vamos a revisar que esté pu puesta la, la cinta de obra suspendida cada día más rota y más rasgada. La, la, el comentario es ya aburren con su kinder, pues es no big deal, hombre, bueno, pues no. Pero como eso si lo menor, el que no puede lo menos no puede lo más. Si el Estado no puede arreglar ese desaguisado. Hay que recordar más que Alejandro Gutiérrez dijo que no iba a ser tapadera, ¿no? Llegó muy echada para adelante. Ya, ya no, ¿no? Entonces lo tomo como una pequeña muestra, como un síntoma del de procesamiento de decisiones públicas y la imposibilidad de revertir conductas este, lesivas, ¿no? Eh, no sé qué piensan de eso. Se pues, pues, que es muy es pues, el tema, pero bueno. Pues no, bueno, aquí tenemos el caso del, del, del hotel este Casa Colorada, ¿no? Y ahora, pues está peor el asunto, ahora le, ya le, le deben a, al hotel Casa Colorada 43 millones de pesos de daños y perjuicios este, por no haberlos dejado construir en su momento el adefesio ese que tienen ahí este, a, a, medio, a medio hacer. Es, es Tiene ciertos parecidos con, con este asunto. No, pues son acciones de lesividad, pues deberían de, de procurar por ahí. Necesitan otra otras otro, otro tipo de, de litigio más estratégico. Esa es la verdad. Si lo quisieran hacer. Si lo quisieran hacer. Pues lo que pasa, a ver, no sé lo que diga el síndico de León, en fin, pues hay que pelearse con, los, con el gobernador. ¿Quién tiene, a ver, ¿quién, ¿Quién tiene miedo de pelearse con el gobernador? Se pelean con el presidente de la república, le sacan amparos para parar sus obras este, más importantes, como el, como el Tren Maya. Digo, quien quiera pelearse puede, puede pelearse. Hasta yo me peleé, ¿no? Pero, pero pues es lo que hay que hacer, hay que enfrentar. A ver, a la, a la autoridad hay que enfrentarla finalmente cuando están en esta situación. Esto... A ver, este no es un asunto para cobardes. Hay que tener la valentía para hacerlo. Y, y quien, quienes deben de tener la, la, en este caso la, la valentía sobre todo pues son los, son los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos organizados. Eh, ya creo que llegó el momento y más en una ciudad como León, hombre, por favor. Eh, pues el, el, el gobernador, yo me acuerdo de los tiempos de Fox, Tú te debes de acordar. Por ejemplo, el, el Comité Directivo Municipal del PAN perdió al candidato de Fox y se burlaron de él en su cara cuando le ganaron los panistas. O sea, no pudo ni siquiera este, empujar a su cuate, o, ya no me acuerdo ni quién era en aquellos tiempos, pero la perdió el, el propio gobernador y no pasó nada. Digo, a nadie se lo comieron vivo, ni mucho menos. Eh, los, los eh, eh, los empresarios iban y exigían y gritaban y se enojaban y querían cosas y, y, y eran exigentes y no pasaba nada. ¿De cuando acá estos otros personajes de mucho menor potencia política, eh, muchis, mucho, mucho más neutralizados este, intelectualmente, en fin, pues, cómo se les pueden imponer a los a, a, a ciertos grupos sociales eh, ciudadanos que puedan estar bien organizados y puedan pedir cosas justas pues digo si si si no hay capacidad en, en la parte en la parte gubernamental pues debería de haberla en, en, en la ciudadanía y eso es lo que se ha estado buscando últimamente porque pues si no eh, las cosas van a ir de mal en peor. La, la ciudadanía tiene que alebrestarse, tiene que ser rebelde y tiene que dar cara, ¿no? Eh, y a mí me parece muy bien la, la, la posición de José Arturo, ¿no? Sánchez Castellanos, digo, me parece que lo está haciendo bien y que debe de liderar esa posición. Sí, sí, sí, no, no, no, no lo veo que se eche para atrás. Además, como no es político, no quiere hacer una carrera política, tampoco no. vive de la política. Pero bueno. Eso es lo más peligroso para los políticos. Finalmente, todas las, las, las personas y los grupos, pues como es el caso aquí del observatorio, pues nadie, nadie anda buscando ninguna posición, digo, ninguno de nosotros queremos ser no, nada. Mira, se, se pagan caras la, las, las, algunas decisiones de ese tipo. Por ejemplo, eh, Fernando Revilla, el... el Expresidente del, del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, que quiso un poco jugar a hacerlo en serio y que eh, trató de encabezar varios temas ahí, eh, en lo personal la está pasando mal. Él es auditor, tiene un despacho y tiene que andar yendo a trabajar a los lugares más lejos de Guanajuato porque aquí no le dan un solo contrato. ¿No? <risa> No, yo, yo, yo entiendo que, que, que pues esas cosas son, eh, digo, hay que enfrentarlas. Yo me acuerdo cuando enfrentabas al PRI en otras épocas y te caían todas las auditorías del mundo, ¿no? este Pues sí, eh, pero entonces ahí es cuando la ciudadanía tiene que dar la cara y enfrentar eso. Pues no hay de otra, digo, a, así es. Y a la larga todo eso favorece, eh, eh, apoya... Eh, y son personalidades que posteriormente, en el caso de Fernando, por ejemplo, va a estar muy bien evaluado, va a estar bien aquilatado por la ciudadanía al, al poco tiempo. Es muy, muy poquito la, la gestión que lleva ahorita Fernando, pero se tiene que ir consolidando, a no ser que pues, se, te venzas y digas, pues sí, pues este, ya, no, ya me voy a portar bien, ¿no? Y eso en eso te va a ir muy mal cuando haces eso. Entonces, si ya tienes una línea, tienes que sostenerla y tienes que sostenerla hasta donde llegue. Y para eso es la ciudadanía organizada. Es, este, es el, este es el antídoto que debe de haber para, para enfrentar a los malos políticos. No hay más. Este, las instituciones están hechas para que no les pase nada. Pues ahí están nuestras fiscalías, Arnoldo. ¿Qué hace la Fiscalía Anticorrupción? Tú le has dado un poco de seguimiento al tema, no sé, ¿Qué, qué, qué, ¿qué hace? El caso más avanzado, más aventajado, donde más se han aplicado es contra Bárbara Botella. Eh, mal planteado jurídicamente, porque les ha ganado varios, les ha ganado varios amparos, pero en no un momento dado la lograron detener en una detención, es un poco humillante, porque sí se la aplicaron fuerte, eh, pero ahí hay un interés político. Yo no exculpo las posibilidades de que Bárbara haya cometido eh, serias violaciones a la ley durante su gestión, pero si persiguieran a los alcaldes de su generación, por no decir otra, con esa misma saña <risa> <Sí, risa> recuperarían mucho dinero, ¿no? <risa> encontrarían muchas cosas. Y además han tenido, por ejemplo, un testigo protegido, que es el ex tesorero de Bárbara Botello, que negoció dar información a cambio de perdón, y otro que fue su secretario de obra Pública, y con todo y eso, la Fiscalía, que sobre todo se ve que es muy ineficiente, no ha logrado dar pie con bola. En una última audiencia, me comentaba mi valor botello, que llegaron ocho fiscales de la, de la Procuraduría, de, bueno, de la Fiscalía del Estado, de su Fiscalía Anticorrupción, para enfrentarse a ella y a su abogado en una audiencia. De ahí en más, cero, cero, cero. El otro caso medio aventajado es el de este personaje guanajuatense que también es abogado, de apellido, se me va a olvidar ahorita, que fue director de transporte o, y que está señalado por venderles a los taxis, españolista es, guanajuatense. Gallo, ¿no? Gallo, Gallo, sí, Alejandro. No, no, por Gallo, fin. No, Gallo, no sé qué. Antes hay otro, otro, sí. otro apellido. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo y de encontrarnos porque participamos en un litigio en el IEG, precisamente relacionado con, con Alejandro Navarro y con el rapero este, Santa Fe Clan. Y Gallo iba como abogado de, de Navarro y de Santa Fe Clan y del oficial mayor del municipio y platicamos ahí un rato en lo que se armaban las actas y todo y me dijo ya nah, ya le gané a la fiscalía no, no tiene nada contra mí entonces ese es el segundo caso que conozco de ahí en más no hay nada y es una estructura importante claro o Samarripa colocó ahí a un fiscal que antes perseguía coches robados no sé cuáles sean sus habilidades eh, y que es su incondicional no que por supuesto nunca lo voy, nunca lo va a investigar a él no no nunca nunca va a investigar a nadie bueno, digo, arrancan con el asunto de los moches. pues Ahí estaba puesto todo el asunto. ¿Qué hicieron? ¿Hubo alguna investigación local sobre el asunto? No. Nada. Nada. Digo, ¿y el impacto que ha tenido esto en la política mexicana ha sido brutal? Pues hay que colgárselas a estos amigos. Pero bueno, así están las cosas. Eh, oye, eh, Arnoldo, a ver, el otro tema que es la... Eh, la parte relativa a la clientelización. Eh, ¿Cómo ves tú el asunto a nivel estatal? ¿Qué están haciendo los partidos políticos este, y, y, y principalmente el gobierno en cuestión de clientelizar a los ciudadanos para eh, pues obligarlos a que les den el voto? Que eso es lo que les interesa finalmente. Pues bueno, está ahí el, el, el, lo que se ha convertido en la Secretaría de Desarrollo Social. Del Estado, ¿no? De la que han surgido los, dos, los últimos dos gobernadores y quieren ahora que surja el tercero, que es una Secretaría de Acción Electoral, eminentemente, y que tiene un presupuesto alto. Permítanme un segundo que no se vaya a desconectar mi computadora y me pase lo que a Ya. Yeah. Eh, yo creo que el, el, el Estado, en la medida en que ha, el Estado de Guanajuato, pues el gobierno del Estado y el panismo gobernante, en la medida que ya han desechado la estructura política que, que conformó Juan Manuel Oliva de, de un, un cuadros políticos en todas partes, que si bien tenían una simbiosis con los programas estatales, no manejaban los programas estatales, eran beneficiarios de programas estatales, o ya desde las secretarías de Estado, particularmente esta de desarrollo social operan la política estatal y operan la política electoral. Esto ha desfondado al PAN, ¿no? O sea, ya tú no, si llamas a una asamblea del PAN no encuentras nada, ¿no? no, no, no, no. Digo, tienes que avisar a través de los, del correo interno del gobierno del estado para que algo pase. Todo se mueve con línea. Eh, ¿Qué pasa aquí? Bueno, te garantiza una operación, un número de votos determinado, un control político que es el, el, pues, el más avanzado que hay en Guanajuato. Que morena con el intento de manejar los programas sociales a través de la estructura federal no ha logrado ni siquiera eh, retar o competir de manera definitiva en el mismo esquema clientelar porque creo que hay una gran torpeza desconocimiento del Estado este, la misma política de austeridad que en el caso del gobierno estatal no sirve, no, no, no, no funciona como tal este, los ha mermado mucho, pero además con, con gran viveza los panistas de Guanajuato han logrado penetrar la estructura del gobierno federal y han logrado hacerse de sus bases de datos, eh, manejar, que son ellos los que entregan ciertos programas que vienen del gobierno federal. Y eso los hace sentirse eh, prácticamente inmunes, ¿no? Eh, pero esto no tiene que ver con el voto ciudadano. O sea, los que han estudiado un poco el tema, te, te, te manejan que hay un porcentaje. O sea, los aparatos corporativos manejan... No sé, hasta un 20% del voto en una elección. Si es una elección poco concurrida, pues se convierte en algo muy importante. Pues puede representar más que eso, ¿no? Y ese voto sí va porque va, ¿no? Pero en una elección donde la expectativa suba, la gente asista, eh, ahí se, se minimiza el voto controlado y pueden pasar toda clase de cosas, ¿no? Eh, faltaría que eso ocurriera. Mientras eso no ocurra, o sea, se sienten absolutamente dueños del balón, creen que pueden imponer a quien quieran, y en ese sentido cobran eh, fuerza personajes como Navarro, que dicen yo tengo controlado Guanajuato, aquí no metes a nadie, porque si lo metes yo le hago la guerra y, y entonces pierde, y además este, yo pago mi campaña con mi dinero, porque tiene su propia estructura de corrupción y de, y de cobrar moches locales, ¿no?, entonces esto, esto significa una feudalización del PAN, ¿no? Otros tan vivos como Navarra, en otros municipios pueden lograr hacer lo mismo, ¿no? Y entonces ya la política estatal, ya, ya Diego sino o quien comande nominalmente al PAN en el Estado no puede hacer lo que quiere en todas partes, tiene que entrar a negociar con estos pequeños jefes locales. Este, ¿Hasta dónde va a aguantar esto? Que, que, que además, cuando lo que invierten en la política, los capitostes municipales lo, lo quieran recuperar de inmediato haciendo obras de corrupción. No sé, pero un día puede generar muy en serio, ¿no? Un día, un día puede haber un levantamiento de ciertos comerciantes o algo que ya no quieran pagar esa, ese, ese estipendio sí. o esos controles y generar problemas de otro tipo. O los taxistas o etcétera, ¿no? O los guías de turistas que hoy son muy importantes en el control municipal y en los negocios del propio alcalde y de su suegro, ¿no? Pero bueno, pues así está hoy el panorama. Tampoco se, se reportea mucho esto, ¿no? Mucha chamba para Poplav. Oye, ¿sabemos cuánto, cuánto le están invirtiendo a esto en estos momentos el, el gobierno del estado? Pues el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico, yo creo. Bueno, acuérdense que Diego Sinoe dijo cuando destapó a Oviedo en aquella ceremonia en León, que lo puso en una pasarela, donde el pobre hombre todavía no dominaba ese manejo escénico y no se vio nada bien, que tenía a su disposición 2.700 millones de pesos a programas sociales de los últimos dos años del sexenio. O sea, el gasto de campaña, el tope del gasto de campaña, creo que son 50 millones para Guanajuato. No sé si lo hayan modificado ya. Pero entonces este sujeto, este, este precandidato, iba a manejar, pues, ¿cuántas veces más? Muchas, muchas veces más, ¿no? 40 veces más, 50 veces más, 50 veces más. Sí, pero, pero tú señalas algo que es bien importante en, en el modelo, o sea, trayendo como referencia al caso Navarro-Smith, eh, porque... Que el, el, el asunto aquí es la re replicabilidad del, del, del modelo, ¿no? O sea, si tú llevas esto a, no sé, León, no creo que todavía esté en esa condición León, pero, pues no sé, Irapuato, Salamanca, aunque sea de Morena, lo mismo, el caso Celaya, pero luego tienes un montón de ciudades intermedias, ¿no?, que pueden, que pueden estar en esta línea. Creo, no me acuerdo dónde había también este pase de, de presidente municipal a la esposa Cuerámar, o no sé, en algún otro municipio, que también había hay una familia que tenía tres o cuatro administraciones gobernando. Eh, entonces, si replicas este modelo, llegas a la feudalización, y con la feudalización, pues pones en jaque finalmente... El, el, este, a la directiva estatal y a la, a la voluntad del señor gobernador, porque sí puedes ponerle problemas muy serios. Digo, eso ya lo vimos quienes hayan estudiado un poco en la Edad Media, ¿no? Sí. Creo que hay comentarios en, en el chat de Facebook, ¿no? Hay un montón de comentarios, ¿es que comentarios. Vamos a pedirle a. Comentarios. Este, ¿no? Bueno, oye, nada más, eh, nada más ya para cerrar y entrar a los comentarios. ¿Sí? Eh, en esta parte de clientelización, estamos viendo un fenómeno también aquí en Guanajuato, que ya es un fenómeno de frontera. Y este fenómeno de frontera es el anuncio de comederos. Este. En, en diferentes puntos, especialmente en todas las la zonas rurales no, no, no. y áreas. algo, que digan, a ver. A ver, ¿qué pasa? Ya. Yo, yo, yo, yo, Acá, pues, okay. bueno, bien los comentarios. Sí, y especialmente, <risa> y especialmente también en, en algunas zonas de la ciudad de Guanajuato. El asunto es, vamos a hacer cocinas económicas donde le vamos a dar de comer a la gente a quién, con qué, con qué este, criterios. No, no, no, el que quiera venir a comer aquí está abierto para que venga a comer. ¿no? Eh, la verdad es que detrás de ello está la idea de pues, conseguir centros estratégicos para luego manejar el voto y que desde ahí se vaya pudiendo eh, organizar eh, el voto comprado y condicionado en, en, en la elección del 24, en eso están y están metidos. Eh, imagínate tú con comederos en casi todas la, las localidades, eh, en las eh, eh, zonas rurales y en las principales colonias populares de Guanajuato. Y aparte, enseñando a las, a las personas, más bien condicionándolas a, pues nosotros les damos de comer porque son pobres la gente es pobre y pues no tiene para comer. Seguramente se muere de hambre aquí en Guanajuato y entonces vamos a darles de comer. Ya este es un fenómeno, te digo, de, de que ya escala la cuestión esta de entregar calentadores solares, que hay que ver eso de los calentadores solares porque, bueno, ¿cómo han comprado calentadores solares y, y andan repartiendo por todos lados? Y, y tanto al nivel de gobierno del estado como a nivel municipal. Aquí en Guanajuato en, en, este, en este presupuesto de este año se gastaron 10 millones de pesos en compra de calentadores solares, 1.200, 1.300 calentadores solares. Entonces, no sé cómo tú veas, finalmente sería bueno tener un, una reacción tuya. Un tema para investigar, ¿no? Definitivamente. Eh... No debe partir de ningún análisis de, de, de cómo está la situación de pobreza o de hambre del municipio, sino simplemente es un asiste, asistencialismo con claros fines de, de coerción política. Pero también hay que ver cómo se maneja, porque pues, también puede haber un negocio, ¿no? Alguien va a pagar esas comidas, va a ser el ayuntamiento, al, alguien las va a proveer. El DIF. Va a haber un presupuesto, ¿no? Ya sabes quién maneja el DIF, ¿no? Sí, es, es, es un cochinito de campaña, también puede ser hay que ver incluso la calidad de las comidas en general revisar toda la iniciativa pero bueno, no dudo no, no hay duda de que son imaginativos y tienen dinero y tienen una voluntad de poder muy clara frente a la ausencia de, de, de, en frente de sus opositores entonces eh, pues los veo con muchas posibilidades de lograr su cometido político ¿eh? más allá de, de, que, de que acá los critiquemos mucho creo que habría que... Si no tienes evaluación, si no tienes un diálogo y, y un diálogo, un diálogo crítico de qué es lo que están haciendo, de cómo han gobernado, pues evidentemente si lo que tienes es baile, fiesta, este, rap, etcétera, más dinero para darle de comer a quien quiera, bueno, pues, no descartes pues, las fotos ahí todos los días de las señoras sirviendo comidas y abrazando niños y besando viejitos. Claro, claro, claro. No, no, no. Si, si no está pensado, pues, y, y no está mal pensado desde el punto de vista mercado. Obsequiando uniformes obsequiando uniformes a, a, a, los, a los deportistas, pagándoles arbitraje, ¿verdad, Carla Piñón? Bienvenida. Así Carla. es, gracias. Y también que no se nos olvide que hay mucho dinero para pagar revistas. O sea, esta semana la señora Samantha otra vez salió en una revista en Guanajuato Chic, creo que se llama. Entonces hay muchísimo dinero para mercadotecnia. A mí me queda muy claro que lo único bueno que tiene este alcalde es su campaña política y el proselitismo que está llevando a cabo también, eh, tratando de, de impulsar a su esposa, ¿no? no no soltando el hueso y queriendo aferrarse con todos los recursos, que es lo que más molesta, con los recursos públicos, haciendo este proselitismo. Eso es muy muy indignante y muy frustrante como ciudadano. Sí, sí completamente de acuerdo. Y nadie se los impide. Creo no, que no pero se, aparte... no se discuten los presupuestos, no se habla de esto. El tema de comunicación como parte se reparte dinero a otros medios también, pues nadie lo cuestiona. ¿Cuánto están gastando en comunicación, Arnold? No me he echado un clavado. No, no, pero, no. pero ¿y, ¿y a nivel estatal? Bueno, la, la cifra que Miguel Márquez inauguró su último año, Diego Sinova más o menos la ha mantenido de un millón de pesos diarios. O sea, ¿qué? más de un millón de pesos diarios, que son 400 millones al año. Se presupuestan 200 y se terminan gastando 400 con ampliaciones a nivel estatal. Pero bueno, el municipio de León tiene, también tiene un gasto importante, ¿no? Eh, no sé, bueno, ¿cuánto es público? No no, no digo necesitaré echarme un claro. Espero que esté publicado, debería estar publicado, ¿no? El gasto del 21 ya tendría que estar y del 22, pues este mes tendría que estar el de los tres primeros trimestres. Claro. Ah, pues habrá Así, que. Sí, efectivamente gastan mucho más que cualquier gobierno anterior y, y seguramente ahí ni siquiera viene el gasto en el asesor. Entiendo que hay un asesor, un asesor de redes, de manejo político, que me han dicho que es español, ¿no? No, no, no sé más. es el mismo de, de Claudia Sheinbaum? No, no, es otro más que hacer pero... Bueno, pues en... Pero en es que... en... Hay, hay dinero para todas esas cosas, para spot publicitar, publicitarios, para redes soza, sociales, para grafitear en los callejones el nombre del callejón y cubrirlo como de cohesión social, para hacer un montón de tarugadas y, y el contralor también, o sea, todo ese dinero que se gasta, no, no, puso acaso, no hubo un comité ciudadano que se encargó de poner al contralor, que iba a ser una persona, pues, de altura, una persona comprometida con la ciudadanía, que qué ha hecho. ¿Quién es Digo, el, porque, esos comités ¿quién? ciudadanos están cooptados totalmente. ¿eh? Así es, y son los que pusieron al contralor, y el contralor igual sirve para dos cosas, para nada y para nada. Y mira, ahí hay un papel muy triste de ciertas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Los que están convocados, por ejemplo, para nombrar a los consejeros del eh, sistema estatal anticorrupción, consejeros ciudadanos, donde participan algunos colegios, algunas universidades, etcétera, y no nos garantizan que, que no haya dedazo, que los miembros, que los nuevos integrantes no sean el que fue bendecido a nivel eh, de Palacio del Gobierno, ¿no? Y, y, es lo que yo digo, no, nos sale más cara la simulación. O sea, hacer todo el numerito este de pasarlo por el Consejo Ciudadano, hacer la sesión, este, la convocatoria, etcétera. Para simular un dedazo, mejor que den el dedazo ya abiertamente y, y, y cueste menos y, y nos podamos revelar mejor frente a eso que el otro asunto de darle la vuelta y, y, y luego poder decir, no, pues lo nombró un comité ciudadano, yo no metí la mano. ¿no? no, bueno, aquí descubrimos con el asunto de las momias del, del, del Museo de las momias, pues descubrimos las posiciones absolutamente. Eh, más que las posiciones, la captura de los colegios de profesionistas, especialmente... De los presidentes de los colegios, de los presidentes de los colegios. No, no, no, es el... ahí tenemos una discusión tú y yo, pero, pero a ver, si, si los miembros de los colegios no, no gritan que, que no fueron consultados... Bueno, a ver, si el presidente del colegio recibe beneficios cuando es el presidente por estar eh, participando activamente en validar decisiones oficiales, el miembro de base aspira un día a ser presidente y a que le vaya igual de bien y, y poder tener acceso a, a decisiones que lo beneficien. no Entonces hay una corrupción ahí. Brutal. Muy, bueno, aquí, aquí los tienen cooptados con terrenos para, para, para, este, para los colegios de contadores, de arquitectos. Los arquitectos hicieron el peor de los ridículos. Eh, los ingenieros. El otro colegio es el de los valuadores. Pues todo está dentro... De, precisamente de, dentro de la, del círculo pues de poder del, del, del gobierno municipal, del gobierno local. Entonces, pues por ahí no hay dónde. El Consejo Coordinador Empresarial... ¡Hoteleros! ¿Cómo? Los hoteleros. Los hoteleros, el Consejo Coordinador Empresarial, pues de empresarios jóvenes, estos eh, curiosos empresarios jóvenes que, que nos se han revelado como empresarios que no tienen... Eh, no tienen llenadera en cuanto a, a sus ambiciones de dinero, pasan por lo que sea y adelante y por supuesto en, en algunas cosas son socios del, del, del señor presidente municipal, entonces tampoco, ¿no? Eh, total, no hay, hay una gran captura de todos estos organismos. Lo que se alcanza a salvar son pues no sé, cinco o seis organizaciones realmente eh, de la sociedad civil que, que no están buscando posiciones políticas, no sé si eso es bueno o malo, pero esos son los que están más o menos eh, este, pues fuera de, de, de, de la égida del poder eh, cooptador de, de, del municipio en estos momentos sí. bueno Memo, ¿cómo andamos y cómo andamos? Oh, ya, ya vamos, vamos a pedirle a Lolita que nos lea las reacciones para, para ver eh, qué, qué opina también Arnoldo, ¿no? De, de la participación de la gente que está viendo esta sesión. Ok, okay gracias Memo. Gracias. Bueno, está María Gabriela Ortiz Lozano, saludos a todos, buenos días. Eh, Armando Morales, saludos desde Oregon, Arnoldo, eh, Armando Morales dice, en la revista Times, una de las portadas de López Portillo fue lanzando jabalina en los jardines de los pinos. Sí. Eh, Tere Argelia Vázquez dice, saludos, Arnoldo Cuellar, qué gustazo verlo participar en el Observatorio Ciudadano de Guanajuato. María Gabriel Ortiz Lozano dice, Arnoldo, habla de exigir y cómo se le exige a un tirano que toma represalias con todo el aparato corrupto que tiene a disposición, las personas tienen miedo. No sé si quieras contestarle, a Arnoldo, o al final. No, pues rápidamente. Digo, el miedo nunca se quita, pero yo creo que sí debemos eh, plantarnos en el hecho de que somos ciudadanos y tenemos derechos, no somos súbditos y debemos aguantarnos. Y si estamos un poco más eh, juntos y en comunicación, creo que podremos defendernos de esos embates, ¿no? Y lo han mostrado muchos grupos. Recientemente en Guanajuato el ejemplo son estas organizaciones. Además, eh, pues con un problema enorme encima, que son el de los buscadores de personas, buscadoras, en su mayoría mujeres de personas desaparecidas que han enfrentado al Estado y no las represalias de que te quiten la chamba, porque ni chamba tienen, del que la policía las aporreé. ¿No? Y han logrado cosas importantes sí, así es, está contestada hoy le, más, hoy le tiene más miedo el fiscal Samarripa a una organización de, de buscadoras que a todos los colegios de abogados de Guanajuato ¿eh? así es, eh, María Gabriela Ortiz Lozano dice, y luego tienen los medios comprados con erario público por ahí Paloma dio el dato eh, 12, millones, 12 millones de presupuesto anual, el, el previo porque siempre, siempre lo rebasan en Guanajuato Andrés Torres dice, saludos Arnoldo, muy interesante escucharte. Armando Morales, hay que leer El Vendedor de Silencio, de Enrique Cerna novela que dibuja el escenario político y la vida diaria del México extraviado en nuestro pasado. Leonora Villegas, así es Arnoldo, lo que buscan es estar en boca de todos para bien o para mal, eso no les importa. Leonora Villegas, ser quienes ser figuras públicas, entre comillas, que sea por sus dotes profesionales, por su trabajo, por sus gestiones y sobre todo por resultados. No tienen idea lo que es gobernar. Leonora Villegas dice: para Barbies y Kent, entre comillas, que se vayan al canal de las estrellas, ¿no? pregunta Y dice Paloma Robles Lacayo, dice, no cumplen los criterios estéticos, no los aceptarían, o sea, como Barbie Siquens. Eh, Tere Argelia Vázquez dice, es que no hay obras, Lolita, y deben cubrir la falta, ah me está contestando, es que no hay obras, Lolita, y deben cubrir la falta de acciones con maroma y teatro, ya ves el desastre de Simapac, así es. Tere Argelia Vázquez, pastitas sin luz por las noches, como si fuera un lugar muy seguro, caritas tristes. Paloma Robles Lacayo, saludos a Arnoldo Cuella, al Observatorio Ciudadano de Guanajuato y su público gracias Paloma María Gabriel Ortiz Lozano los medios de comunicación solo toman más fotos cuando todos votan que se apruebe la dispensa de la lectura del orden del día Eduardo <risa> H. Sarabia Cuevas saludos, Leonora Villegas Lolita, ayer se suscitó una discusión durante la sesión de la comisión de gobierno y asuntos legislativos dos regidoras del PAN y de Movimiento Ciudadano hicieron un reclamo justo al a la síndico, que no es síndico porque no hace su chamba eh, Armando Morales le, están, le está contestando al del vendedor de silencio de Enrique Cerna, el que comenta que hay que leerlo, dice Maestra Lolita, no se olvide del consejo 4 que le da el Quijote a Sancho para ser gobernador de la ínsula cuatro eh, cuatro punto. mira Sancho si tomas por medio a la virtud y si te precias de haber hecho virtuosos, no hay, por, no hay para qué tener envidia a los que nacieron príncipes y señores porque la sangre se hereda y la virtud se conquista y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Maestra, gracias por su aportación y trabajo. Al contrario, muchas gracias, Armando. Eh, Leonora Villegas, acabo de ver el video de Samantha. Eh, Paloma Robles Lacayo, muchas gracias por su comentario, Arnoldo Cuellar. Así es, nosotros también lo hemos comentado ya, Paloma, aquí en Observatorio, que tu trabajo... Es lo que es, es leer la, la posición, es lo que es, es, está valiendo en, en el ayuntamiento. Eh, Víctor García, lo que Natura non da nos da, Salamanca nos presta. No Nonca. se necesita contar con grados, títulos y grados. Lo doctor no quita lo tarugo. Basta el sentido común para entender y atender las necesidades de una ciudad conflictiva como lo es Guanajuato Capital. Julio César Rodríguez Fonseca. Saludos al periodista Arnoldo Cuellar y a los ciudadanos del observatorio. Luis Esteban Garza de la Parra. En relación al comentario del auditor que mencionan, pues hay muchos profesionistas que tienen que buscar trabajo lejos de la capital y no se andan quejando. Todos lo quieren fácil, pues no, que la sufran como todos. María Gabriel Ortiz Lozano. Esos comederos es una humillación. María Gabriela Ortiz Lozano y los calentadores los compraron a un mismo proveedor haciendo a la empresa millonaria. Eh, es una pregunta porque dice a un mismo proveedor dice que están haciendo a la empresa millonaria. María Gabriela Ortiz Lozano las comidas las provee el dip con dotaciones de una minera y de los oxos que seguramente no pagarán impuestos. Mario Rodríguez Llebra eh, excelente el invitado Eduardo H. Sarabia Cuevas, felicidades a nuestro querido Arnoldo, abrazos. Paloma Robles Lacayo, se asignaron 12 millones a comunicación social, uno más que el año anterior, es, un, anterior, perdón. es una de las áreas de la administración más beneficiadas por el presupuesto 2022. Over Bolana, existe una buena carga de atención a la actividad turística, le apuestan mucho porque es el sector conflicto de interés del alcalde. Julio César Rodríguez Fonseca. Pronto habrá noticias sobre el asunto de la patrulla de policía utilizada por Navarro y funcionarios. Son los comentarios. Muchas gracias, Lorita. ¿Tienes algún comentario, Arnoldo? No, no, no, no. Pues qué buena audiencia y, y pues, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que habrá que seguir hablando mucho de estos temas. Ustedes lo hacen siempre, yo también lo hago en mis espacios y no cansarnos, ¿no? Claro tampoco eh, dejar que nos desanime esos comentarios como el que les decía de lo del kinder, de que ya aburrimos pues ni modo o tendremos que hacer tiktoks y disfrazarnos para seguir hablando de esto. Ajá. Arnoldo yo tengo una pregunta para usted, una última pregunta porque me dejo muy preocupada lo que, lo que dice que tal vez logren el objetivo no este yo creo que con esa excelente eh, pues campaña que traen Digamos, creo que podrían... No es tan buena, pero es eficiente. <risa> y con tanto recurso público a, a su disposición, mmm, creo que sí es, es bien importante hacer conciencia a los ciudadanos de que cada obra que se hace no es un regalo de ellos, sino es un regalo del presidente municipal. ¿Cómo podemos como ciudadanos también concientizar a, a, a los ciudadanos a que a, a hacerles entender que están en su derecho y que finalmente es, es dinero del erario público todo, todo y cada una de estas acciones que estas personas hacen, o sea, si les, si les traen a, a cualquier changuito a que les cante cualquier cosa, pues es dinero del, del erario público. Si les dan este, a, a, a comida, alimentos, pues también van a tomar de ahí o van a tomarlo como excusa para, para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esa conciencia de, de, porque vi un, una nota de, de un periodista que yo, yo pensaba que era objetivo. Y al final del día veo que, que anuncia con bombo y platillo, ay, les están poniendo tubería en, en, en la zona sur, ¿no? Como si fuera algo limosna, caridad, cuando es una obligación que tiene el ayuntamiento de hacer eso y cuando es, es algo que, que, que, que necesita hacer, o sea, es una necesidad, no es, una, no es como para anunciarlo como si fuera algo extraordinario. ¿Qué, qué podemos hacer? bueno desde, el, desde la opinión pública nada más o desde las organizaciones como el observatorio, está muy limitado lo que pueden hacer. O sea, lo, lo que hay que hacer es pasar al activismo político, pero esa es una decisión pues, personal, complicada y, y lleva... Eh, pues, hay que valorarla siempre. Porque ellos están haciendo política con recurso público pero, y la manera de contrarrestarlos es hacer más política sin recurso público. Es complicado, pero se puede. Hay muchos ejemplos en la historia. Bueno, eh, uno dice, es, es, es lo que ocurrió en Guanajuato en los años eh, fines de los 80, principios de los 90. Digo, siempre hay esto de que de, de algún lado se tiene que sacar dinero para hacer política, así sea de donantes interesados, anónimos, o desinteresados o lo que sea. Yo, yo creo que Vicente Fox, Carlos Medina, en su momento Elías Villegas, Eliseo Martínez Pérez, no estaban tan desprotegidos cuando decidieron pasar a hacer política. Y fueron exitosos, pero nada los eximió de salir a la calle, buscar a la gente, hacer la chamba esa difícil y complicada. Hoy nos dicen este tema de que López Obrador, el rey del cash, de qué vivió y lo que sea, estos, estos 12 años que hizo campaña. No lo sé, no me quiero meter en ese tema, pero lo que sí sé es que López Obrador recorrió todos los pueblos del país. Lo, lo, lo cubríamos nosotros en el correo, en Zona Franca, cuando iba a la Plaza de León, a la de San José Turbí, a la de San Luis de la Paz, y juntaba veinte 20 pelados, ¿no? Este, esa es una chamba, eh, la, la política de a pie, que no, es, eh, no, no ha sido rebasada, pues. pero también entiendo que no la quiere hacer todo el mundo. No la están haciendo los partidos de oposición. El tema este de la corrupción que genera el dinero público, que reciben vía las prerrogativas o vía los sueldos de regidores, etc., los tiene muy, muy alineados y alienados, alejados también, ¿no? E, e, enajenados de lo que era la política de construir bases, etcétera, ¿no? Tú me dices, ¿cómo decirle a la gente que se dé cuenta que ese dinero, que es su obligación, que no lo está haciendo? Pues no se puede más que yendo a hablar con ellos, ¿no? Porque si haces un TikTok, tú no garantizas nada. Navarro hace su TikTok, pero reparte dinero público. El TikTok es para llegarle a gente que no lo conoce. Pero los que lo conocen y reciben su obra, su calentador, su comida, etcétera, esos ya los tienen en la bolsa. Y a manera de, de, de que esa gente pudiera entender otra cosa, pues hablando con ellos. El, el viejo asunto, este de, pues a golpe de calcetín, ¿no? Este, de ir, el pan, era experto en eso, el, el viejo pan, ¿no? Los protestantes han logrado <ríe> hacer crecer a sus seguidores así en el país. Eh, no es mi chamba como periodista por ejemplo, pero yo también le he tenido que entrar al activismo, ir a los juzgados, defenderme de acusaciones, en ocasiones presentar denuncias que no es ya ex más allá de nuestra chamba conseguir recursos, por ejemplo participando en toda clase de, de, de convocatorias para financiar periodismo independiente que antes no teníamos que hacer ¿no? eh, hay que ser imaginativos, hay que ser creativos y a lo mejor no plantearse grandes cosas simplemente plantearse que no nos apabullen, que no nos pasen por encima, ¿no? Que, que no nos callen, porque ese siempre es un principio. Mientras alguien pueda estar hablando y diciendo, eso no está bien, eso es un ridiculazo, esa es lana pública, etcétera, no se ha perdido todo, ¿no? Todavía. Nada más es, es una chamba complicada y difícil, pues no hay soluciones mágicas. ¿no? Un día cambian las cosas pero no cambian para quienes no han trabajado. O sea, reciben el beneficio de, de ese cambio, un cambio que puede ser por muchas razones, por una circunstancia nacional, por una... O sea, cuando en Guanajuato, por un golpe que se construyó entre los propios priistas, fragmentados y confrontados entre ellos, les quitaron el gobierno, no se lo dieron a cualquiera. Se lo tuvieron que dar a Carlos Medina, que ya estaba aquí, que ya había sido alcalde de León, que ya había ganado una elección, que había hecho su chamba, ¿no? Tampoco le esperaba. Cuando, cuando él fue a una campaña para ser alcalde y con el riesgo de perder y todo, él no estaba pensando en ser gobernador, ¿no? Entonces, es, es un poco asunto de, de sentido común y de volver a leer a Sun Tzu, el arte de la guerra, ¿no? muy bien. Muy bien. Sí, pero aparte, en todo esto, sobre todo para Carla, hay que decirte que hay lo que se llama el yudo político. Muchas veces estas campañas o sea, tan grandes, tan bien organizadas y todo, este, así como puedes utilizar esa campaña no? en, en la parte de crítica, este, que dices, bueno, es que le estamos engordando el caldo, Puedes hacerla tan grande que cuando encuentras los, los datos necesarios, los momentos oportunos, toda su campaña, pregúntaselo a Chile, se puede convertir en la campaña del no. Y te destroza, ¿eh? Y te destroza unos cuantos días antes de la elección. ¿Me, da, me dan permiso de leer do, tres comentarios más? No, no, no necesitas pedir permiso. Ok, gracias. Mayra Aguayo dice, esperamos contar con Tepetate a las obras de mantenimiento, 12 millones a comunicación social y no hay para pavimentación, suspenden obras en caminos rurales y, y pone caritas. Eh, este, este comentario se me hace muy interesante, dice, Ober Bolena, dice, se rumora que la minera Guanajuato Silver acordó financiar parte de la campaña de Samantha a cambio de varias cosas, como el no cumplir con la cantidad de empleos a la región, también el que sean accionistas minoritarios. ¿eh? Mayra Aguayo, utilizarse en prioridades realizando las obras. Mayra Aguayo, los vecinos de la localidad de Cajones, en la pasada, como en esta, apoyando en la compra de tepetate en cada mantenimiento después de las de lluvias. Por... Porque el área de obras públicas, administración, no tiene para cubrir. Dicen, señor alcalde, tiene para cubrir lo que no es prioridad. El informe de gastos es demasiado exceso. Son los comentarios. Gracias. Muchas gracias. A ver, comentarles algo rápido. Yo creo que ya la alcancía de la campaña empezó con eh, la recatastración de este año. Y los beneficiarios de. de, de de una cierta exención o una cierta, un trato más amable en el tema de los impuestos, sobre todo los propietarios de grandes extensiones de terrenos, ¿no? Y terrenos con plusvalía. No lo duden. Es un reportaje que publicó Poplar. Pues empezó ahí, luego siguió con el CIMAPAG, que no nos olvidemos que es su caja grande. Y que de ahí, pues, ya lo hemos dicho aquí en el observatorio muchas veces, todo lo que se recauda al año y que nada de eso se destina a saneamiento y cuáles son las condiciones en las que está en algo tan básico y tan importante como es el agua y el saneamiento en el municipio de Guanajuato, no se le da atención, pero si sí hay dinero para campañas o para pre-campañas. Por ejemplo, horas. una forma de hacer un activismo interesante, Carla, es, eh, digo, menos complicado, no, no más fácil pero menos arduo que el tema de tocar puerta por puerta, son las acciones jurídicas. O sea, si en el CIMAPAC de alguna manera algo está ocurriendo que, que, que se evidencie una conducta lesiva de las normas o, o una falta de transparencia, se puede ir a instancia. Digo, aquí hay buenos abogados formular bien la hipótesis jurídica que se quiere probar y darles batalla. no eh, es, es menos complicado que, que, que lo otro y también rinde frutos Pronto hoy nos... vamos a tener noticias al respecto, por cierto. Pues muchas gracias por, por compartir tu opinión con nosotros, este Arnoldo, como siempre, esta es tu casa, y no necesitas invitación, eh, pero lo seguiremos haciendo <risa> cada vez que podamos. Necesitas invitación pasar... para venir a hablar, para oírlos, no. y a veces me meto y escucho los, los, los invitados que tienen, que son muy interesantes, <risa> claro que sí, pero muchísimas gracias. Eh. Gracias, eh, Arnoldo. Bueno, bueno, muchas gracias a todos, este, les quiero desear un feliz fin de semana, que la pasen muy bien, que tengan un muy buen provecho, y hasta dentro de ocho días, en donde nuevamente volveremos a transmitir en vivo nuestra sesión pública del Observatorio Ciudadano. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta Felicitaciones pronto. Felicitaciones por este espacio al observatorio, eh, que me parece muy bueno que lo sostengan y que creo que tendrá frutos también hacerlo. Gracias. Gracias. Saludos. Hasta luego.